¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Digital Master Adventure Evolution y el día de hoy les traigo la explicación de la nueva función que... bueno, yo le puse la caja de música, pero creo que va a tener un nombre más cool cuando llegue a la versión global, ¿vale? Bueno, esta nueva función es muy similar a las Matrix combinadas con los cristales cada Digimon va a tener diferente disco de música, aquí podríamos ver que esto es como un disco, ¿vale? Y los vamos a poder completar con diferentes números, ¿vale? Estos números son como si fueran las eh, Matrix, ¿vale? De diferentes formas, eh, son 10 espacios, ¿vale? Son 10 espacios a llenar en cada disco, bueno... Ahora, ¿cómo podemos equipar estos efectos a nuestros Digimon? De este lado podemos encontrar las diferentes canciones que nos van a dejar eh, el juego, ¿vale? Que vienen con una combinación de números, muy bien. Cada combinación de números que ustedes pueden ver aquí va a otorgar un beneficio normal, vida, ataque o defensa. Y un beneficio especial, rango de daño, inmunidad al daño, control. Anticontrol, curaciones, reflexión del daño Etcétera Entonces, de acuerdo a los números Que ustedes tengan, van a poder Crear las diferentes canciones ¿Vale? Yo por ejemplo Me gusta My Tomorrow Porque incrementaría un 2% La vida E incrementa La resistencia al daño Nosotros al colocar esto El disco empieza a funcionar ¿Vale? Se lo he puesto A Of Bien, ahora hablaremos del disco de en medio, que es la parte de incremento. Aquí podemos encontrar la batería, el bajo, el teclado, etc. Estos van a incrementar con las notas musicales, muy pronto les explico cómo se consiguen. Cuando nos nosotros incrementamos este efecto, vamos a desbloquear diferentes mini efectos de acuerdo al nivel que consigamos, siendo el nivel 30 el máximo. En el caso de la guitarra eléctrica a nivel 1, ganaríamos 30% de ataque, ¿vale? Este efecto reduciría un 5% en cada turno. En el efecto número 2, que sería nivel 3, nos dice que va a incrementar ahora un 40% el ataque, pero tendríamos que tener a fuerzas dos, más de 2 doradas en nuestra en nuestro disco, ¿vale? Tener 2 doradas para que esto funcionara. Bueno... Entonces, ya explicando ese punto, hablaremos de la extracción. Tenemos aquí, bueno, nuestro DJ que nos va a dar diferentes eh, números, ¿vale? También existen los tickets, muy pronto les explico cómo hay. De este lado van a encontrar los diferentes números en los diferentes colores, siendo verde, azul, morado, dorado y rojo, del número 1 al número 7, ¿vale? Bien, ahora hablemos de la descomposición, vale, si ustedes tuvieran un montón de números que ya no utilizan pueden descomponer esos números para conseguir las piezas musicales fantantes, vale, si tuviéramos azules nos van a dar otras piezas un poquito más, este, mejores y así sucesivamente, la verdad es una herramienta muy sencilla de utilizar, puede llegar a ser muy tardado, sin embargo tenemos tickets que podemos utilizar para realizar tiradas lo cual nos ayudaría muchísimo a realizar cada 10 tiradas y conseguir una dorada o una morada, ¿vale? Ahora pasaremos a hablar al nuevo modo de juego, el mar de las sombras, ¿vale? Donde aquí, eh, si se dan cuenta, son diferentes misiones que vamos a ir completando, ¿vale? Vale, Estos son los premios que recibiríamos al quedar en el lugar de acuerdo al, al tiempo que se establece, ¿vale? Como todas las arenas Posteriormente... Eh, también tendremos nuestro ranking de servidor y nuestro ranking global, no voy nada malo. Después tenemos estos, estos puntos son los peores que van a conocer en su vida del juego, son decrementos e incrementos al enemigo, decrementos a tu propio equipo e incrementos al enemigo, ¿vale? El punto número 1 nos incrementa 40% el ataque, defensa y vida del enemigo. El punto número 2, 70% el crítico y el daño de crítico. El punto número 3 incrementa 80% el ataque, defensa y vida del enemigo. El punto número 4 los hace inmunes el primer turno. El punto número 5 incrementa ataque, vida, defensa en un 120%. El punto número 6 tiene un 25% de probabilidad de ev evasión. El punto número 7, por cada potencia 17 que tengamos perderemos 8% el ataque, la vida y la defensa y un 5% para los potencias 17 soporte. Y el punto número 8, tienen 25% de probabilidad de control los enemigos y ese efecto de control no se puede eliminar ni ser inmune, lo cual este es el punto más fuerte. Y ustedes dirán, ¿para qué yo necesito estos puntos? ¿Para qué quiero eh, complicarme la vida? Bueno muy sencillo cuando nosotros vamos a una arena te dice lo máximo en puntos que ustedes pueden conseguir es 46 por eso te van a dar 10 puntos si ustedes van agregando todos los puntos en su batalla van a terminar con los 46 puntos vale si ustedes logran eh, completar el desafío como aquí yo lo logré conseguirían los 41 puntos que se sumarían eh, entre todos ellos para complementar los 205 que actualmente tengo Esos 205 van a representar tu ranking, ¿vale? Representan el ranking que estás tomando Ahora, ¿qué podemos conseguir con esto? Si se dan cuenta, podemos conseguir las piezas musicales Y cofrecitos donde encontraríamos eh, números Para las composiciones anteriores, ¿vale? En otras ocasiones podemos encontrar también General Shard. Esto sería principalmente como la versión de los Boss, ¿Vale? Es algo muy divertido, debo decir, es muy divertido, me, me gustó mucho. Entonces, con este nuevo modo de juego, podríamos conseguir los recursos para las nuevas funciones. Es algo muy sencillo, la verdad. Espero muy pronto lo agreguen al global porque va a ser muy divertido y va a ser un dolor de cabeza. Espero lo hayan disfrutado muchísimo, en serio, este video y espero lo hayan entendido. Si tienen alguna duda, no duden en comentar, ¿vale? Yo los dejo y nos vemos hasta el próximo video.